formar estos retales de tela tejana en dos bolsos creo que es un proyecto muy interesante para dar una segunda oportunidad a esos retales de tela que nos van sobrando cuando hacemos DIYs creo que puede quedar un resultado muy chulo así que no me río más y empecemos con el vídeo me, like para hacer el patrón del primer bolso haremos con un compás una circunferencia de 13 centímetros de radio una vez recortada, haremos una recta a y cm, la cortaremos y cortaremos un trozo de tejano a la misma medida que el patrón. Ahora recortaremos un cuadrado tejano y lo colocaremos y coseremos en el centro de la base. A continuación, iremos recortando y cosiendo rectángulos tejanos por todo el alrededor del cuadrado. A la parte que quede por encima de la pieza anterior, le haremos un pequeño doblez para que no se deshilache. Las piezas las debemos ir cosiendo siguiendo el giro en sentido contrario de las agujas del reloj y asegurándonos que con cada nuevo rectángulo tapamos el final del anterior. Como os he dicho, los rectángulos los podéis hacer más anchos, más estrechos, más largos o más cortos que los míos. Una vez tengamos las flores hechas en ambas caras del bolso, cogeremos una cremallera de 20 centímetros, cogeremos dos rectángulos de tela de 20 x 4 centímetros y los coseremos a cada lado de la cremallera, haciendo un dobladillo. Los 4 centímetros de ancho variarán en función del tamaño de vuestro cinturón. A la hora de cortar los rectángulos, os debéis asegurar que a la pieza restante le sobre un margen de costura de un centímetro a cada lado. Ahora encaremos la cremallera a la primera cara del bolso, la coseremos y, una vez cosida, encaremos y coseremos la segunda cara del bolso, tal y como estáis viendo. Cuando tengamos la base del bolso hecha, cogeremos un cinturón, este lo compré en los Encants de Barcelona de segunda mano y lo coseremos con aguja e hilo por todo el alrededor. A la hora de coser seguiremos la costura que lleva el cinturón a cada lado, así aprovechamos los agujeros y se nos facilita un poco el proceso de coser. A mí, si soy sincera hacia el final me empezaron a doler bastante los dedos, tendría que aprender a usar dedal pero es que no me acostumbro. Una vez tengamos un lado cosido, coseremos el otro de la misma manera y ya lo tendremos hecho. Para hacer el segundo bolso empezaremos recortando a pedacitos los retales de tejano que nos quedan Una vez hecho, cortaremos un rectángulo tejano de 25 x 30 centímetros y le colocaremos encima todos los trocitos. Ahora, cogeremos un trozo de tul de la misma medida que el tejano, lo colocaremos encima y lo coseremos. En mi caso, cogí el tul en color blanco porque era el que tenía en casa e hice las puntadas de diferentes colores y en forma de S y Z. para hacer el bolso necesitaremos tres piezas que recortaremos siguiendo la forma del patrón que os he dejado en la cajita de información os recomiendo que hagáis como yo y cosáis una pieza más grande a la que después le cortéis el patrón con la forma exacta ya que al hacer tantas puntadas a la tela es posible que se os encoja un poquito. Ahora cortaremos los rectángulos de tela de 3 x 4 centímetros que usaremos como bies. Primero los encararemos y coseremos en el revés de la tela, tal y como estáis viendo, y una vez cosidos giraremos las piezas y por el delantero haremos un dobladillo y lo coseremos. Wow, let me feel like... a la tercera pieza le pondremos un 10 por todo el alrededor y la colocaremos en el centro de una de las dos caras del bolso para terminar cogeremos un cinturón y lo coseremos por todo el alrededor tal y como hemos hecho con el DIY anterior. Como en este bolso los dedos ya me empezaban a doler bastante, decidí ayudarme de unos alicates y me fueron genial cerrar el bolso le coseremos un cierre magnético o el cierre que más nos guste y ya lo tendremos hecho Decidme en los comentarios qué os ha parecido las dos transformaciones y cuál es vuestra preferida.